Y creo que, un, yo creo que un buen punto de inicio para cualquier conversación o exploración que estamos teniendo de los temas importantes en la vida y cualquier sesión o serie de sesiones que vamos a dedicar para explorarlo es de preguntarnos, ¿qué buscamos aquí? ¿Qué nos trajo aquí? Oh, y esta es una pregunta que cada quien, solo cada quien, puede responder por sí misma. ¿Qué, qué, qué es que me lleva a, a estar mirando una pantalla con ideas de distintas fuentes buscando qué? ¿Eh? ¿Y qué es que nos lleva a reunirnos, ¿eh? juntarnos para colectivamente, porque somos muchos, así que esto ya es un movimiento colectivo, aunque sea transitoria de una semana, ¿no? Pero lo que es que trajo a nosotros, junto con tantas otras personas, a querer explorar unas ideas, unas herramientas que tenemos de algún señor indio de hace varios milenios. A una señora ¿no? ahí vestida medio raro. Y yo creo que para muchos que llegamos a explorar enseñanzas budistas aquí en línea o en nuestras ciudades son ciertas inquietudes que, que posiblemente compartimos y que está útil tener a la vista para ver si esto me está dando lo que busco. Y, y, y qué es realmente que yo quiero que me guíe en el proceso de escuchar y ver qué tomo y qué no necesito tomar o en este momento no... No es tan relevante para lo que yo busco. ¿no? En el sentido de una búsqueda personal, real. Y una cosa que a muchos nos, nos trae a la pantalla a escuchar cosas budistas, es esta sensación de que lo que la sociedad nos dice que somos no es suficiente. Esto no puede ser la totalidad de lo que es una vida, de lo que es nuestro potencial, de, de lo que es digno, la conciencia, la chispa divina, oh, la fuerza vital que tenemos, como, como cada quien lo entiende pero que esta visión limitada de nosotros como consumidores, como egoístas, como confundidas, como quizás malas, como es, esto no puede ser la totalidad de lo que somos, aun si veo ciertos actos en mi historia que aparentemente confirman que sí soy consumidora y sí me he equivocado, etcétera. Pero esto no puede ser la totalidad. La vida tiene que ser algo más. Y aparte de esto, no solo esta inquietud como personal de quién soy, cuál es la visión de lo que yo podría ser, sino cómo, cómo es la vida que tengo que si nosotros miramos la vida que nosotros estamos viviendo, es, es una vida en relación. Vivimos relacionados. Relacionados con las personas con quienes vivimos o los vecinos, con que, las, los seres animales, humanos o no humanos con quienes vivimos. ¿Mm? Los que crean el barrio donde vivimos, las personas con quienes tenemos conexión y también vivimos en relación con la tierra, con el aire, con el agua, con la comida, con los árboles. Y esta vida en relación que tenemos, yo creo que para muchos es, es un lugar o un punto donde vemos que hay muchos conflictos en esas relaciones. Entramos en una crisis en nuestra relación con el medio ambiente, donde las consecuencias de una relación extraccionista ¿no? ahora nos está brindando frutos muy, muy dolorosos y peligrosos. También... Dentro de las comunidades en las que vivimos, hay muchos puntos de conflicto. Hay inseguridad, hay polarización, hay conflictos. Y lo que quizás nos trae aquí es una sed para una visión de un modo de vivir de tal manera que lo que yo busco mi felicidad y la felicidad de los demás con quienes estoy relacionada no estén en conflicto. ¿No? Y yo creo que muchos nos hartamos de esta visión de yo contra el otro que cada quien rapazmente peleando para tener su porción de los recursos escasos y que las comunidades en conflicto y los partidos en conflicto, esto no puede ser la totalidad de lo que es posible para nosotros ¿Eh? y lo que encontramos específicamente en esta estrategia estas enseñanzas que se llaman los cuatro hay que ver cómo lo vamos a traducir. Los cuatro inconmensurables, las cuatro moradas sublimes. Cómo lo queremos identificar. Esta práctica de cuatro cualidades. Esta, este método, si lo podemos llamar así, es una estrategia y expresa una visión de un modo en que por fin podemos encontrar que yo y el otro no tenemos que estar opuestos, que mi felicidad no, no tiene que ver y en realidad es una visión que dice que no viene al costo del otro. ¿Mm? Y que cuando otro tiene felicidad, no me resta la mía. Un modo de reconfigurar las relaciones y, y revivirlas para que por fin tenemos esta posibilidad en que realmente alineamos nuestros propósitos y los propósitos de otros para que no estén continuamente en conflicto. Y vamos a tener que explorar como paso a paso porque es una práctica paso a paso cómo es que estos cuatro estén diseñados para reconfigurar nuestras relaciones de tal manera que las podemos vivir en armonía. Y no una armonía, la armonía falsa que muchas veces encontramos en círculos espirituales o religiosos donde no vamos a hablar de los problemas porque queremos tener armonía. Vamos a callar las atrocidades porque la armonía es todo. Es una armonía real donde si algunos están siendo lastimados, esto nos nos mueva a todos donde queremos poner al centro los vulnerables y colaborar en cuidarlos ¿Eh? donde la felicidad de uno es muy importante para la felicidad de los demás no, no algo ¿no? muy rosito pero que cuando rascas un poquito la superficie ya sale el pus. No, la verdad. Sino algo que podemos ir construyendo desde adentro, pero juntos. Para tener otro paradigma y empezar a vivir según él. ¿Mm? Y estas cuatro cualidades seguramente... Bueno, si se revisa la lista, ya será claro las cualidades. Son, primero, se llama Meta en Pali, y uso el Pali porque eh, tenemos una sala de Meta en las salas de meditación, y ahí pueden identificar y, y buscar todas las meditaciones para hacer esta práctica. Meta se, se puede traducir amor bondadoso, se puede traducir, eh, hay quienes lo traducen buena voluntad. Se puede traducir amor universal, amor incondicional. ¿no? Y básicamente va en esa dirección de un amor que es una buena voluntad sin límites. Segunda es compasión. ¿Mm? Y no una compasión ordinaria, tal como no es un amor muy ordinario, sino es un amor incondicional. Tal, ta, también compasión incondicional. La tercera es gozo empático. Y esto se refiere a poder regocijar cuando hay algo de felicidad. No importa de quién es. No tiene que ser mía. Vemos a alguien feliz y podemos participar en su felicidad. Ya empezamos a ver cómo es que esto es un modo de alinear, hacer que la felicidad de otros y la nuestra es compartida. Y el cuarto es ecuanimidad. Y si miramos las cuatro, es muy claro que estas son cualidades para toda la vida y para todos. ¿No? Amor, compasión, la capacidad de regocijar en los logros de otros, en la felicidad de otros y ecuanimidad, son características de una persona sabia, una persona madura. Y en ese sentido... Podemos mirar y tomar esta práctica de los cuatro, así lo llamamos para hacerlo más fácil por ahora, hasta tener otra, otro repaso del vocabulario. Esta lista de cuatro son prácticas que realmente cualquier persona, ¿no? independiente de su el vertiente filosófico, religioso, quizás incluso ¿no? cultural, Esto, estas cuatro muy, son muy difíciles de descalificar como características admirables y favorables para una buena vida. ¿no? Alguien que no tiene amor, nadie va a decir esta es una persona feliz. Alguien que no tiene la capacidad de regocijar cuando sus primos o sus hermanas tienen cosas buenas, tampoco vamos a llamar a esta una persona feliz. ¿No? Y compasión y ecuanimidad son dos cualidades que tienen que ver con las cosas difíciles. ¿No? Quizás las cosas no, no tan bonitas. Y si miramos entre las cuatro, tenemos el primero, amor, donde... Estamos queriendo que el otro sea feliz. Con gozo empático estamos viendo personas en sus momentos, o animales no humanos, en sus momentos felices y diciendo y también sintiendo felicidad. Con compasión estamos reconociendo este hecho que posiblemente también no, nos... Nos trajo aquí que hay sufrimiento y necesitamos recursos para saber vivir en la presencia de sufrimiento ¿No? ya de como ya cuando encontramos que la estrategia tan común de intentar huir de sufrimiento cambiar el canal distraernos o negar esto no, no a veces no funciona y a veces funciona y pone las cosas peor. ¿no? Así que algo que podemos tener a la mano para cuando las situaciones y las experiencias no son bonitas. ¿no? Y ecuanimidad para estar en toda condición, en toda situación. Así que con los cuatro cubrimos, en términos estrictos, cubrimos la totalidad de las experiencias que podemos afrontar una de estas cuatro será una cualidad y una habilidad que nos podría ayudar. ¿Mm? Así que en ese sentido son cuatro cualidades para todos y todas, para toda la vida. ¿Mm? Y al mismo tiempo, la presentación específicamente del Buda es una presentación que no marcan solo cualidades, sino es el proceso de cultivarlos. Así que estos cuatro nos dan una visión que quizás esto es lo que nos trae a veces a, a buscar un camino espiritual, una visión de una vida sabia y sensata y una vida con muchos recursos para tener algo qué aportar en cada momento y saber anclarnos en cada momento ¿Mm? y esta visión que nos da de cómo sería una persona con, con amplios recursos en la vida y una persona feliz pues amoroso compasivo etcétera con los cuatro nos da cierta visión y no solo una visión de algo que pueden ser características de una sola persona, sino un modo de vivir en el mundo a través de estas cualidades. Así que nos da una visión de, de un potencial que podríamos ir construyendo. Los cuatro también son la manera de llegar a ser esa persona que empezamos a poder imaginar ser, imaginarnos ser, ¿no? Y dentro de la, el camino en total, donde podemos ubicar cualquier camino espiritual, podemos ubicar estos cuatro pensamientos como la motivación para encaminarnos, para... Que todos los seres sean felices. ¿no? Este anhelo de poder ver ese resultado. ¿no? Y en ese sentido podemos decir que los cuatro tienen su lugar al inicio del camino. Como la motivación, lo que nos impulsa. Pueden formar la parte central, el medio del camino donde estamos trabajando, motivados por esto. Y también podemos ubicar los cuatro ahí al fin de la visión que vamos construyendo. Y esto es decir que estos cuatro realmente tienen su lugar durante todo un camino para una persona secular, una persona con un compromiso específico espiritual o religioso, pero es, es algo que nos puede llevar desde donde estemos hasta un fin realmente muy noble. Pero si miramos cómo es que lo hacen, ¿eh? y yo como aprecio mucho algo que veo en mucha, muchos de los textos budistas es que antes de, antes de empezar a hacer una práctica, nos animan a entender cómo funciona y ver qué resultados va a tener. Porque aquí el experimento, el laboratorio donde vamos a estar construyendo cosas es en nuestra propia vida, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ser. Así que antes de hacer los experimentos, sí es un poquito recomendable va a preguntarnos y cuál será el efecto de estas prácticas y cómo van a tener este efecto que supuestamente van a tener ¿No? y estamos completamente bienvenidos a cuestionar y más cuestionamos mejor ¿No? y aquí cuestionamos cómo es que este método de los cuatro funciona y cuando miramos Directamente su forma, el texto que usamos, dice que todos los seres sean felices y creen las causas de la felicidad, etc. Pero empieza diciendo que todos los seres. Y esto no es trivial. Todos los seres. ¿Dónde, ¿Dónde cabe esta idea en la mente? ¿Y qué pasa a la mente cuando intentamos contemplar? No estoy haciendo una plegaria para mi familia. No estoy haciendo una aspiración para mi comunidad. No estoy haciéndolo para mi continente. No estoy haciéndolo para todos los seres humanos del planeta. Estoy incluyendo a los peces en los océanos. Estoy incluyendo los gusanos que viven debajo de la tierra. Estoy incluyendo los pájaros que vuelan en el aire. Y todas las mariposas y mamíferos que viven en los bosques. Todos los seres. Y... En un contexto budista, no solo de este planeta. Todas estas estrellas, ya tenemos, no voy a listar todas las estadísticas que es mi hobby en realidad. ¿Qué porcentaje y cuántas hay las monjas? Ya están. Sí, ay, qué bien que no lo va otra vez. Ay, ay, ay. Que mirando... Todas las estrellas que, por cierto, ahora con la contaminación de luz, rara vez se ve realmente cuántas estrellas hay. Y aquí no estamos libres de contaminación de luz, pero es, se ve un poquito mejor porque estamos en una zona muy rural. Y una amiga vino con sus niñas hace, hace un, unos años y mirando las estrellas, hicieron, era pandemia, así que se quedaron ahí en el patio, en un tiende de campamento. Y las niñas, una tenía, ¿cuántos años tenían? Como ocho, nueve y seis, por ahí. Nunca habían visto estrellas. No viven en una gran, una gran ciudad, ¿Es, un, es una ciudad, pero no nada grande. No habían visto más que... No, las pocas estrés que se ve desde una zona realmente urbana. Pero bueno, ya estamos hablando de todos los seres, ¿verdad? Todos los seres nos obliga a extender la mente a todos los planetas donde, donde puede haber desarrollado la vida de tal punto que hay quienes experimentan o felicidad o sufrimiento. Quien tiene conciencia tiene la capacidad de experimentar. Y nuestra aspiración en esta práctica abarca a todos que experimentamos. Seamos quienes y cómo seamos. Que todos los seres. Y solo darnos esta tarea de expandir la mente a tal punto que abarcamos la vastedad de las galaxias y, y abrazamos la totalidad de este planeta en toda su hermosa diversidad de especies con todos los incontables individuos de cada especie. Cuando así hacemos vasta la mente, estamos abriendo a abrir la mente y el corazón sin límites. Y solo esto, antes de hacer una aspiración para todos los seres, antes de pensar en sus experiencias, con solo así agrandar, así abrir y hacer vasto, estamos haciendo espacio en nuestra mente y corazón para otros. Ya con esto, no somos la persona que la sociedad nos dice que somos donde siempre estamos pensando en nosotros y, y nuestras preocupaciones y nuestros intereses están continuamente ocupando todo el espacio mental que hay. Comprobamos con todo pensar que todos los seres, comprobamos que no es así. Mi mente tiene el espacio infinito y todos tenemos adentro, este espacio infinito. Y este espacio infinito no es solo espacio mental, es espacio de corazón también. Tenemos espacio para todos. ¿No? Y una vez así abrimos la conciencia para hacer espacio para todos, Ahí viene la pregunta, ¿cómo nos relacionamos con los otros para quienes hemos hecho espacio en nuestra mente y en nuestro corazón? ¿Cómo nos relacionamos? Las cuatro cualidades indican cómo queremos relacionarnos, pero con solo abrir y contemplar todos los seres. El modo de relacionarnos es radicalmente inclusiva. Tienes un lugar aquí, en mi mente y en mi, en mi corazón, si experimentas. Si tú eres un ser capaz de sentir dolor o placer, de experimentar, estás incluido. Y con esto hay una base para realmente un igual, una igualdad que a veces queda una mera palabra. No, no, no trabajamos mucho en do, cómo es el espacio que todos compartimos de modo igual. Y al pensar todos los seres en el marco de los cuatro pensamientos inconmensurables, es estar incluido solo porque tienes el anhelo de ser feliz y no sufrir. Esta es la base que nos hace radicalmente iguales. Y abriendo nuestra mente, nuestro corazón, para que todos puedan estar aquí, ya hemos establecido la base para esta igualdad. Mm. Y con este primer paso de abrir la mente, y realmente cuando están haciendo la práctica de, los, de esta contemplación, no pasen rápido de esto que todos los seres. Y esto, yo tuve una experiencia que, que hasta hoy todavía me, me conmueve Pensar en esto, que estaba hace como 20 años, estaba eh, viviendo en cerca al lado de un monasterio donde hubo enseñanzas y unos diferentes maestros y maestras vinieron a asistir a las enseñanzas. Y uno que estaba asistiendo estaba... Haciendo una, eh, una práctica que hacía diario eh, para cuidar a los seres. Y la, el momento fue muy mágico. Está, había estado adentro, afuera, fue noche. Había concluido mis tareas e iba a, a la casa de las mojas. Bajaba las escaleras, salí, fue ya oscuro. Fue verano, pero ya oscuro y ahí el maestro estaba sentado afuera solo haciendo su práctica, a voz alta, ¿no? y estaba diciendo que todos los seres, que todos los seres, en realidad estaba diciendo que todos los seres que han sido mi madre y mi padre, o que todos los seres que son mis madres y mis padres, pero nosotros no tenemos esto, fue esa práctica. Para esta práctica decimos que todos los seres. Y pensar que todos los seres, que todos los seres. Y estaba, no avanzaba en la práctica, repetía y repetía y repetía esta frase. ¿Mm? Y nosotros también lo podemos hacer para mirar el efecto en nosotros. Que todos los seres, ¿Mm? todos los seres. Y sentir esta expansión donde no estamos solos. Vivimos en un mundo abundante de otros y estamos juntos. Aquí en nuestra mente y en nuestro corazón estamos todos juntos en este momento. Y, y nadie está encima de nadie. Todos estamos aquí. Y sentir lo que sucede. Y con esto creo que podemos hablar de una experiencia que yo he observado en, en diferentes discursos del Buda. Que, que tiene este, esta habilidad de destapar en nosotros. Y esto es una experiencia de lo sublime. Y el sublime, que en, si, si miramos cómo como definirlo, la defini la, una definición es que con solo poder pensar en esto, confirmamos que la mente tiene un poder más allá de cualquier límite de los sentidos. Y eso es una definición de Kant, así que es un poquito complicado, perdón. Con solo pensar en esto, el hecho de que la mente puede pensar en todos los seres, estamos captando algo que, que es más allá de cualquier alcance físico. Estamos hablando de galaxias. Estamos hablando de cantidades tan inmensos que, que, que no son sujetos a estar comparados. ¿Mm? Y otra definición de lo sublime, que también viene de Kant, eh, es que llamamos sublime lo que es absolutamente grande. ¿no? Y ser grande y ser ...una magnitud son dos cosas distintas. ¿No? no es que es un número grande, sino es grande más allá de comparación. Y ahora la traducción. Una de las traducciones. Los cuatro pensamientos inconmensurables. No se pueden comparar. No se pueden medir son más allá de nuestra capacidad de realmente abarcar, pero aún así lo abarcamos. ¿No? Y esto ¿no? es una experiencia, la experiencia de, de, de lo que es sublime, realmente nos pone en contacto por un instante con la vastedad de, de lo que somos y de lo que es sublime. Tener una mente, tener conciencia, poder concebir de cosas que, que son más allá de lo que los sentidos podrían abarcar. ¿Mm? Y cuántas experiencias en la vida nos permiten acceder a la vastidad de la mente, del corazón, de la vida y del universo. Y esta es una. Y esta experiencia de abrirnos y de, de hacer espacio es parte del cultivo de estas mismas cualidades. Así que tenemos este, esta manera de describir estos cuatro y esta traducción de los cuatro inconmensurables en realidad no dice pensamientos, pueden ser experiencias... Son los cuatro, los cuatro inconmensurables, sin definir, pensamiento es muy intelectual. Pero esta es una práctica que es muy del corazón, pero de la mente al mismo tiempo. ¿No? Estamos usando estas capacidades de la razón de contemplar cosas que, que, que en un plano material no podemos realmente captar pero también estamos abriendo el corazón. Así que es una manera en que corazón y mente aprenden a colaborar. Una traducción inconmensurable. Otra traducción, los cuatro sin límites. Y la palabra que estamos traduciendo como sin medida, inconmensurable, también se puede, sin límite. Lo que no tiene límite no se puede medir, ¿verdad? Y aquí pensar en estas cuatro como pra, cuatro que no tienen límites, es que no tiene límites. El número de los seres no tiene límites. Las características de quien está cu cualificado o merecedor de recibir mi amor y mi compasión, no tiene límites. Por esto se describe como incondicional. No estamos limitando. Yo te voy a amar siempre y cuando X. Yo te voy a ofrecer mi compasión siempre y cuando te portas como un buen víctima y no te enojas por el maltrato que recibiste, sino te pones muy triste. ¿Esto qué pasa, no? Que si alguien está maltratado, pero no se porta así muy lastimado y tímido, se nos hace más difícil, ¿verdad? Extender nuestra compasión. Extender nuestra compasión para gente rico, para gente que aparentemente van bien, es más difícil que la gente que conforma con esta idea de pobrecito. ¿Verdad? Esto es sin límites. Y es quitar los límites de las clasificaciones hacia quienes vamos a dirigir cierta actitud y abrirlo y cuando hemos soltado estas clasificaciones de las personas y abarcamos y extendemos estas actitudes hacia todos sin límite, entonces estamos moviéndonos de forma congruente con la vastedad de la mente que tenemos, con la vastedad del corazón que tenemos, en potencia por lo menos. Y esta práctica nos permite acceder a esta potencia otra traducción que tenemos más bien de la tradición Pali son las cuatro moradas de Brahma y ahí uno necesitaría otro, otra serie de, de conversaciones sobre la cosmología para ver bien de qué se trata esto Brahma es un dios pero puede haber muchos de estos dioses en el reino más alto que hay en la cosmología india y es morada en el sentido de que cuando nosotros podemos generar o practicar estos cuatro moramos en estados sin límite. Moramos en estados sublimes. Morados en estados que se puede entender como tipo Brahma. Estados divinos. Y esta idea de estados divinos o de Brahma entra de manera muy interesante en esta práctica. Y aquí vamos a la fuente, una de las... La, la fuente original de esta enseñanza y explica por qué tiene este nombre de las moradas de brahma que es el nombre más común en la traducción pali para estas prácticas y viene de un sutra del canon pali que se llama el sutra de la, los tres conocimientos y en ese sutra hay Cuatro mendicantes no budistas cuya aspiración final es comulgar con Dios. Que el Dios a quien se refiere es Brahma. ¿Mm? Y ellos entienden Brahma como el creador del mundo, o sea, Dios. ¿Mm? Y ellos andan bus buscando... ¿Cómo hacerlo? Y preguntando a diferentes maestros, ¿cómo puedo fusionarnos completamente con Dios? Entrar en un estado de comunión perfecto con Dios. Y esta es una manera de, de describir la meta final de, de un tipo de camino espiritual que queremos poder Entrar en contacto, ¿no? O, o comulgar. Comulgar se expresa, ¿no? Y en esta, este sutra, vienen discutiendo entre ellos. Fulano dice que hay que hacer esto para comulgar con Dios. ¿no? Otro enseña tal y tal camino para entrar en comunión con Dios, con Brahma. Y están ahí debatiendo y encuentran el Buda y dicen, ah, no Buda, nosotros andamos debatiendo esto. Y hay una toda una discusión ahí y finalmente le preguntan al Buda, y tú usted, digamos usted, ¿no? Usted, en sánscrito no hay usted y tú, pero sí se habla con cierta, cierto respeto. Que Maestro Buda, ¿no? señor Buda, ¿usted nos podría enseñar un método para comulgar con Dios? Y puede, nosotros podemos pensar, no, el Buda no está enseñando cómo comulgar con Dios, está enseñándonos cómo despertar, ¿verdad? Pero en este caso, el Buda observando a estas personas dijo, sí, puedo explicarles el método para comulgar, comulgar con Dios. Y primero habla de la ética, y después dice, ok, bueno, esto es el método para comulgar con Dios. Y no lo tengo aquí. Bueno, más o menos, más o menos va así. Un mendicante abre su corazón en una dirección lleno de amor. Abre su corazón en la segunda dirección, llena de amor, lleno de amor. Abre su corazón hacia la tercera dirección, lleno de amor. Abre su corazón hacia el cuarto dirección, lleno de amor. Abre su corazón hacia arriba, hacia abajo, lleno de amor. Y así, con abundancia. Comulga con Brahma a través del amor. Un mendicante abre su corazón lleno de compasión en una dirección. En otra, segunda, tercera, cuatro, arriba, abajo. Y así comulga con Dios. Esto es el camino para comulgar con Dios. Después con gozo empático... Y con ecuanimidad. Y por lo tanto, estos cuatro se llaman las cuatro moradas de Brahma. Porque la idea es que quieres comulgar con, con Brahma, como con un ser divino, pues este ser divino tendría que estar abierto sin límites. Si es un ser divino, abarca todo, en por lo menos en esta conceptualización del teísmo. Así que, ábrete sin límites a través del amor, a través de compasión, a través de gozo empático, a través de la, em la ecuanimidad, y con esto estarás en contacto con la mente divina. ¿No? Y esto... Aquí es algo, yo creo que es algo que podemos también notar que el Buda no está insistiendo que, no, bueno, si ustedes quieren un camino bueno, pues vengan al camino budista y ahí van a, Va, voy a reconfigurar sus metas y vamos a redefinir las cosas y dejen de hablar de Brahma y no sé qué y vengan hacia mi hermana lo que fuera. Y si miramos las cuatro, son totalmente accesibles. No necesitas aceptar ninguna ideología para estar dedicándote por completo a la práctica de estos cuatro. Y si contemplamos cómo sería la mente de un ser divino, ¿qué pensamos? ¿Cómo llegar a ser así? Entonces, esto es la visión que el Buda ofrece. Y también en, esta, en este elemento de de ver una visión completamente expansiva y relacionarnos con los demás que estamos abarcando en esta mente expansiva de tal manera que no estamos en conflicto, sino estamos mirando con buena voluntad, con amor, con compasión. Cuando estamos generando esto, Estamos accediendo a algo que no nos es accesible cuando nos vemos como individuos aislados o pequeños. ¿Mm? Así que esta práctica está mostrándonos una visión y enseñándonos a aprender a cultivar esta actitud que nos permite vivir así. Y claro, no necesariamente iniciamos esta sesión queriendo ser divinos y convertirnos en pragmas o, o tener algo tan exaltado, pero es un modo de decir que vivir sin límites, vivir de forma donde hay armonía y la posibilidad de armonía, también es algo que trae y genera la experiencia profundamente positiva de vivir a través del amor, compasión, gozo empático y ecuanimidad. Y creo que como un punto final antes de, de concluir esta primera mirada a los cuatro, es que cuando abarcamos con esta idea de todos los seres a cualquier ser que sufre o ha sufrido, a cu cualquier ser que tiene la capacidad de sentirse feliz cuando recibe lo que busca, estamos enfocados a través de los cuatro en sus experiencias de sufrimiento y felicidad. ¿Mm? No estamos borrando la experiencia individual o subjetiva de cada ser. ¿Mm? Estamos manteniendo a la vista en este modo completamente igual que todos tenemos nuestras experiencias difíciles, positivas, y continuamente estamos experimentando en cada momento. Y dentro de estas experiencias, añoramos las positivas y queremos no tener las dolorosas. Es algo muy elemental. ¿Mm? Conectamos a través de algo elemental, fundamental, que todos tenemos. Y honramos y validamos las experiencias de cada uno. Y esto es un punto importante de ver que no se trata de fundirnos en uno solo. No se trata de borrar las experiencias diversas. Es una visión en que queremos con todo nuestro ser poder construir, co-construir un mundo donde hay espacio para la felicidad de todos, donde busquemos una felicidad que se comparte, que no viene a costo del otro. Y esto, esto de un lado reta la idea muy popular que hay del budismo que, que vamos a borrar las distinciones de uno y otro y convertirnos en una gran masa o un solo. ¿No? Esto es una visión muy popular. Y este, este esta visión que como vamos a mirar en algunas sesiones de hecho tiene ciertos peligros. No estamos intentando anularnos y Convertirnos en otra cosa, o fundirnos, o desaparecer. Queremos un mundo donde se puede reconocer y honrar la inmensidad de experiencias. Y, y, y realmente validar, y honrar, y cuidar este mundo subjetivo, este mundo de experiencias que cada uno tenemos adentro. Cada uno un mundo sin límites, con espacio para todos con sus mundos sin límites. Así que con este, esta abertura de encontrar espacios para todo, a través de esta, este método, que ahora es todo es muy abstracto, en la siguiente sesión vamos a ver más contundentemente okay, Entonces cómo lo hago, ¿No? paso a paso. Vamos con, en la siguiente sesión con el primer paso. Pero por ahora estamos generando este espacio masivo, enormemente abierto, donde estamos afrontando juntos nuestra vulnerabilidad. Nuestra capacidad de sufrir, nuestra, la, esta condición que compartimos de estar sujetos a experimentar cosas dolorosas con este continuo anhelo de poder experimentar algo positivo. Así que abriendo espacio un espacio tan grande que no puede haber un centro ni un límite. Donde todos pueden ser visibles, ni uno más que otros. Esto es la tarea y la promesa que nos hace esta práctica. Y veamos cómo hacerlo la siguiente vez. Gracias.